en un control de pasaporte antes del embarque en un aeropuerto había un pasajero un hombre gigantesco medía dos metros de altura con aire de importancia imponente y muy confiado presentó su pasaporte al agente de control este último rápidamente ojeó el pasaporte y dijo, Atención señor, su pasaporte ha expirado. El pasajero contestó, Por favor, no sea mezquino, lo más importante es que tengo un pasaporte. El agente de control entonces respondió con mucha autoridad, No señor. Permítame decirle que usted se equivocó. Lo más importante es que tenga un pasaporte válido. Podemos ver que el agente de control no puso en cuestión al propietario del pasaporte, sino la validez del pasaporte. No se trataba de tener un pasaporte, sino se trataba de tener un pasaporte válido es exactamente lo mismo con la fe no es cuestión que tengas fe o una fe alguna algo por el estilo todos pueden tener una fe alguna hay muchos que dicen yo creo de esta manera creo esto o creo aquello no es cuestión que tengas una fe alguna lo que se trata es si tienes una fe válida, una fe verdadera, una fe con la que puedes vivir aunque se haga oscuro a tu alrededor. Es decir, una fe que da apoyo en las pruebas y las vicisitudes de la vida. Se trata de una fe por la que uno puede vivir o morir, Existe, por supuesto, una sola fe verdadera, la única válida con la que uno puede seguramente vivir o morir. Es la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Señor y una sola fe. Esta fe no proviene de un ejercicio religioso, sino más bien de la entrega personal al Señor Jesucristo a través del arrepentimiento sincero y la obediencia voluntaria a su palabra La religiosidad es un escenario por ende necesita nuestro cuerpo nuestros sentidos y nuestras emociones mientras que la fe verdadera Necesita ante todo nuestro corazón, porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia.